y me disparan pero equivoca la bala prepara la sala que aquí se le hará muy parda ladrones es lo típico que se encuentra en España y esos gilipollas que dicen que no la daña vamos a darle falla a ver si así ya se callan torero más vergüenza y corrupto me da la lata el niño con los porros y la mamá llorando en casa los dos con ojos rojos sin entender lo que pasa no busco la fama siempre me conocen todos buscamos la pasta la cosecha dura poco la llamé mi vida, ahora me comeré coco coco Mejor una vida paja que una tía me vuelva loco Rapero, trapero, trapero, rapero Rapero, trapero, trapero, rapero uh. Mirando mi vida como si ganara el juego La gente te come si no te demuestras tu pueblo, ok Haciendo lo que siento, siguiendo mis años uh. Haciendo lo que quiera a pesar de contratiempo Antes no podía, ahora siempre por el pueblo Siempre la he molado, le ha he molado el hecho de tocar mis... No sobra la Wii, oh sí Mala época, ya ha llegado el fin Marcándole en un hit, pasado en ocho pin, no es fake y real pa' el que Va de King, me lo cargo al estilo para Padawin, saben que fallaba, al final Me sonó Win, se la vi Ella de París, yo con los ojos de Pekín Ella me pedía, yo tan solo Le pude decir win. pasaba de la escuela Pasaba de la profe, yo quería Cantar ya, teniendo los 12 Por escuchar mis temas, chicos, apenas me conoces, Este se acabó un día cuando salía de mis Cojones, pasaba de los críos y ella me pegaban voces Acabara hostia No me daba soluciones Acaba apartándome De todo el clandestrón Ahora sigo solo Que me envidian Por cabrones I can fly In the state okay, All day For a week I am playing With the money Tain Chain a Rapper in the game me Sale todo fame Buscan alcanzarme, y necesitan pain No saben qué hacer Y se quedan toporados. Yo he pasado palo Y demasiado malos tragos Me quedo en lo que tengo Que ya tengo para rato Se acercan capullos No me fallará el olfato Rapero, trapero Trapero, rapero rapero, trapero, trapero, trapero. Yeah. Mucho por la cima que le sobrará tu ego. Yo no, no paro hasta que consiga, que consiga mi, trofeo. mi trofeo. Me siento, siento descendiente de las de la peñas de, de Morfeo. Antes de la cima toca sparring de boceo. Aprovecho que a momento que puedo no llega viejo y el mejor consejo no me imites, compañero. tú.